brazos caen suavemente alrededor del cuerpo mi cuello está tranquilo y mis ojos ahora encuentran un punto para concentrarse al frente de mí a una distancia natural donde pueda mantener mi mirada siente despierta alerta y poco a poco cada vez más profundamente tranquila de todos los instantes para ir recuperando ese agradable estado de relajación. Regresar a mi espacio seguro. Sí, esa misma tranquilidad, esa suavidad del aire, entrando al cuerpo, recorre cada rincón, suavizando, soltando, relajando. de la cabeza poco a poco refrescando cada celda hasta el cuello las orejas el rostro todo se siente ritmo acelerado de las neuronas durante el día justo ahora se vuelve tranquilo ayudando que esa misma suavidad relajada liviana bajando hacia mis hombros, donde se había acumulado tanta tensión, y sentí como esa dulce energía es como un suave masaje que remueve el cuerpo, y el rastro de tensión. Mis hombros se alejan de mis orejas. misma energía recorre por mi espina dorsal, refrescando, alivianando, suavizando, vértebra por vértebra, mi espalda y cada músculo asociado a ellas. Y así llegándole también a los órganos internos de la parte central del cuerpo. Una vez más profundamente, entra en esa misma vibración. Y el mismo ritmo del corazón tranquilo coordinar la armonía interior de cada uno de estos órganos llenándolos de salud de paz de calma Y esa paz se irradia hacia mis brazos, sintiéndolos livianos, tan livianos, como si la gravedad ya no les afectara. Y esa misma livianez se esparciera hacia mis manos mis dedos y toda la parte superior del cuerpo está ahora agradablemente calma tranquila relajada y esa misma energía Las pantorrillas, mis rodillas, los tobillos. se recarga de esta energía, esa luz de paz, de calma, trayendo salud. sensación que hace Mi atención en esa región del cuerpo donde más se necesita esa frescura. De paz. con rocío de tranquilidad, de, luz, de esperanza y cada gotita solo el cuerpo, también limpiando, refrescando y disfrutando de un rocío de paz para mi mente. Disfruto es de esta Sentirme menos, tomar conciencia que más allá de este rostro que que usa este cuerpo para actuar para expresarme para explorar este mundo yo soy Aquí soy yo, siempre existido y siempre existirá. Y así me puedo sentir como un actor que utiliza distintos trajes. diversos en la vida. Y como un actor, cada escena forma parte de un enorme drama, y así como yo el alma uso mi cuerpo siete mil millones de almas quienes somos parte de esta enorme familia humana cada una también es como un actor cada escena en la historia personal historia está diseñada exactamente para mí, para el actor que soy yo. La vida es mi campo de aprendizaje. fluye constante y eternamente trayéndome a cada segundo nuevas oportunidades para aprender para crecer y para poco a poco descubriendo mi propio potencial un recorrido que nunca se detiene el flujo del tiempo es maravilloso donde un segundo a otro donde cada instante en el que vivo son oportunidades para el alma profundas enseñanzas experiencias que traen fuerza al corazón, que me hacen un ser sabio, un alma única entre tantos distintos actores, que aunque hayan papeles similares cada actor tiene su propio estilo, sus propias virtudes emergiendo del corazón. Y así cada uno de nosotros aporta su propio color al mundo. En este juego de la vida, en este flujo constante, aprendiendo, disfrutando, descubriendo lo que soy en realidad. Y así por unos instantes, Vuelvo a tomar conciencia de este maravilloso regalo que es la vida, justo ahora, en este instante donde existo, donde estoy. donde lo que soy es tan especial. Este segundo es mágico. Donde puedo ser completamente lo que soy. Sin temor. Ya no me juzgo porque sé que con cada paso aprendo cosas profundas, que en cada escena, por más oscura que parezca, hay un regalo detrás que me va a dar fuerza, que me va a dar sabiduría, experiencia. Yo estoy listo para esta vida, para fluir en el tiempo, suave, liviano, feliz. Con mi corazón abierto, generoso, valiente, entendiendo que este recorrido por la vida trae escenas que luego serán con un para mí en cada una de ellas me permito fluir disfrutar y agradecer en este segundo en que soy consciente soy Thank you. esta cinta en mí, de mi corazón con la vida me hace valorar mi camino sabiendo que aunque hay tantas cosas que sucedían que no las puedo controlar. No está en mi papel controlarlas y solo aprender de ellas, aprender a fluir en todas las distintas superficies Igual que el agua abriéndose camino, como un río que fluye en un valle, en una montaña, entre troncos y piedras que nunca para. disfruta del recorrido, aprendiendo de todo lo que encuentra en su camino, tomando en el corazón lo necesario y soltando lo que no es. hizo. Las escenas del pasado ya no son parte de mi presente que forman parte de mi corazón como esa fuerza que me ayudaron a despertar en mí y que me trajeron por tanto lugar llegar a ser esta alma experimentada que soy hoy. Cada escena fue necesaria, pero puedo soltarlas del corazón. Ya no son reales. parte del pasado no de este presente cuando las suelto las dejo ir hacia donde pertenecen es como si un enorme peso se liberara del alma pudiera disfrutar plenamente de este instante que la vida abre ante mí de ser todo lo que soy, en libertad dejar de cargar las cadenas del pasado abrir mis alas del alma dejar que mi guía supremo vuelva a brillar en mi corazón que la luz la claridad del amor del ser supremo, nutran al alma y me ayuden a limpiar las sombras de miedos en mi recorrido. Dejar que. Suprema me vuelva a sintonizar con lo que yo realmente anhelo, con lo que el alma sueña vivir, dejar que su protección sabiduría y su profundo amor por mí guía mi recorrido haciéndolo aún más fácil confiar en la vida diseñada especialmente para mí, confiar en mi propia capacidad de afrontar victorioso cualquier Confiar en mis compañeros del recorrido, confiar en lo que voy aprendiendo, confiar en que ahora todo es Con cada acción sintonizando mi corazón de nuevo con mis sueños profundos del alma. Tomando ese paso de valentía, la vida fluirá. Y estaré aún... Muchísimo mejor que con un paso que yo dé, mi Padre Supremo me ayudará con mil de vuelta a atreverme de nuevo. Hacia donde realmente quiero ir. Dejar de seguir tomando las dudas del miedo, la pereza y el ruido tan fuerte de los que otros dicen escuchar y confiar en mi propia intuición soltar lo que no puedo controlar y saber que yo tengo el poder estar como quiero estar justo ahora en este segundo con la mejor compañía de todos con la guía más sabia de todos confiar en mí y confiar absolutamente en el Ser Supremo. La vida es sabia y responde a cada decisión que yo tomo. Dejar que en el silencio se vuelva Tan claro mi destino, cercano, lleno de luz, y con este fin de mi vida, disfrutando de nuevo lo que soy. Oh, vuelvo a sentir tanta paz sentado en esta silla, tomar conciencia de la atmósfera tranquila que creamos entre todos y moviendo suavemente mis manos en Voy igual aquí y Y salió lo que tenía que salir. Dicen, obstáculos en el camino. los obstáculos son inevitables. Así pues no te inquietes. Cualquier forma de preocupación merma tu fortaleza. Nunca consideres difícil una situación. Nunca preguntes, ay, ¿por qué ha sucedido esto? Nunca sientas que estás solo. Recuerda, Dios está siempre contigo y Dios te ofrece su apoyo. Dedícale un tiempo al silencio. El silencio detiene la confusión y tu poder así se restablecerá. Muchos obstáculos sobrevienen debido a tus propios errores. No te conviertas, <ríe> esa es parte. no te conviertas en el obstáculo de otro debido a tus propios obstáculos.